nuevamente aquí con ustedes para dar comienzo a un nuevo programa de esta serie. Bueno, buenas tardes. Hoy queríamos compartir con ustedes, eh, aprovechando el ámbito natural donde nos encontramos, hablar un poco sobre el poder curativo de la naturaleza, lo que nosotros llamamos la alimentoterapia, el uso de los elementos de la naturaleza para, para beneficiarnos, para mantenernos sanos y en caso de, de enfermarnos aprender a, a curarnos con elementos naturales ¿no? eh, uno cuando cuando analiza el, toda la, la creación en general vemos que eh, en todo lo creado desde algo muy chiquitito desde una estructura como puede ser un átomo hasta, hasta algo mu, mucho más inmenso como puede ser todo una galaxia uno ve cómo todos los, los elementos que constituyen estos eh, sistemas eh, conviven en una, en una armonía, todo, existe toda una inteligencia que, que permite que cada uno de esos elementos forme parte de ese todo y, y de manera armónica, de manera organizada eh, el hombre no, no se escapa a esto porque vivimos dentro de un sistema pero sí se escapa a la, a la convivencia en, en armonía dentro de esos sistemas. Vemos que, que los animales viven dentro de un sistema, dentro de un ecosistema donde son capaces de, de manejarse o de, o de convivir de manera armónica con el resto de, de las especies. Pero cuando uno analiza eh, como profundamente la, la situación del de, de cada uno de nosotros, del hombre, del humano vemos que, que muchas veces transgredimos o, o nos escapamos a esas leyes naturales a esa inteligencia de la naturaleza y vemos que eh, gracias a, a eso eh, se, nos vemos afectados de manera directa en, en nuestra salud muchas veces por perder justamente el equilibrio ese con, con los elementos de la naturaleza por alejarnos de la naturaleza por alterar la, la propia naturaleza de nuestro cuerpo muchas veces alterando nuestra alimentación alterando la, la forma de vida la armonía que uno debería eh, tener o, o, o llevar adelante en su vida muchas veces la vemos, la, lo alteramos quizá por, por cuestiones caprichosas o, o de costumbres o de culturas o, o de normas ¿no? Y, y todo eso nos, nos lleva a que nos alejemos de, eso, de esa naturaleza y de esa manera rompemos con el equilibrio con lo cual aparece esto que es la, la enfermedad cuando uno pierde ese estado de, de salud es donde realmente uno valora lo que es eh, eh, sentirse bien el sentirse pleno, el sentirse vital y, y cuando uno lo encuentra en un estado de, de dolor, de enfermedad, de angustia o algún proceso que esté alterando nuestra, nuestra salud, es ahí donde realmente nos damos cuenta de lo, de lo valiosa que es y de lo importante es que nos dediquemos a, a cuidarla y a mantenerla. Eh, es por eso que lo que queríamos eh, desarrollar hoy es, es justamente esto, cómo poder hacer para mantenernos eh, vitales, saludables y tener una vida más, más plena, más armoniosa, eh, tomando en cuenta elementos sumamente simples, sumamente sencillos que nos brinda la propia naturaleza. Bueno, buenas tardes. Hoy queríamos compartir con ustedes eh, un tema que llamamos Elementoterapia o, o terapia con, con diferentes elementos de, de la naturaleza haciendo referencia al, al poder curativo que, que tiene la, la madre naturaleza que nos brinda diferentes herramientas para, para utilizarlas y, y poder eh, estar en un mejor estado de salud y poder eh, curarnos incluso de, de ciertas enfermedades. Eh, hoy vamos a, a empezar entonces a tocar eh, la, la terapia con el sol. Eh, uno, puede, uno sabe de los poderes curativos ¿no? que, tiene, que tiene la, la luz que nos, que nos brinda todos los días el sol. Eh, es bueno tener conciencia de que no todos los horarios de la exposición solar eh, son beneficiosos porque todos sabemos de, del problema de la, de la capa de ozono ¿no? y los, las radiaciones nocivas para nuestra salud. Sin embargo, en, en horarios de la mañana puede realizar paseos o exposiciones de, de, de su cuerpo o de ciertas partes del de cuerpo que se encuentren afectadas y se ha visto que eso genera eh, grandes curaciones grandes beneficios eh, hablando de, de la parte ósea tiene, tiene mucha influencia sobre la salud de nuestros vio, huesos y la, la vitalidad de nuestros huesos sobre nuestra piel también genera un poder cicatrizante y, y negativo de nuestra piel y, y también se ha visto en muchas enfermedades de tipo anímica, en, en enfermedades como, como depresión, estados de ánimo negativos, que el, el, el sol, la terapia con el sol, genera, genera grandes, grandes beneficios. Otra terapia importante es la relacionada con el agua. Eh, muchos tratamientos se pueden hacer eh, aplicándose distintas sesiones de ya sea la o hidroterapia o lo que es el contacto directo con, con la naturaleza no ya esa inspiración que le brinda a uno eh, el mar con toda su con, con toda su belleza y toda su, su imposición que tiene eh, muchas terapias se relacionan con, con eso uno puede bueno también en, la, en, en fuentes naturales si uno tuviera la posibilidad, ¿no? pero también eh, en las lagunas o en los lagos, eh, de manera preferente, en las aguas más alturas, lo ideal. Y por otro lado también la, la variedad. donde se alternan la temperatura fría con la temperatura caliente y eso bueno, también activa de alguna manera la, la circulación este, haciendo bueno, que llegue mucho más oxígeno eh, a, cada, a cada rincón de nuestro cuerpo ¿no? eh, Por otro lado tenemos la otra de las terapias, la, la ergoterapia que, que, que hace referencia a la actividad física como, como terapia para cualquier eh, estado negativo de, de salud eh, uno puede pensar en los, en los ejercicios eh, comunes ¿no? que, que uno más conoce como el caminar, el nadar incluso muchos plantean que el, el baile o, o el hecho de poner en movimiento el cuerpo por más que, que no se explica en un deporte, sirve para, para beneficiar nuestra salud y si uno lo, lo hace al aire libre o poniéndose el sol, con más razón todavía, ¿no? Por otro lado, también es una de las terapias que hace, que hace mucha influencia a nivel del, de la parte eh, anímica de la persona. Entonces, si es algo que la persona lo disfruta, lo vive, se, se divierte, con eso también es algo que va a generar grandes resultados. Y... Y dentro de la ergoterapia existen otro tipo de, de ejercicios que ya trascienden la parte solamente física. Que es, ya está relacionado con la parte energética. Entonces eh, nosotros lo que enseñamos desde las instituciones gnósticas eh, es que una síntesis de que las culturas han ejercido varios tipos de ejercicios. Entre ellos se encuentra por ejemplo una serie que nosotros llamamos la macería que la encontramos en México que la, también se la puede encontrar en el Tíbet Oriental donde son ejercicios revitalizadores son ejercicios que le brindan salud al cuerpo y también son ejercicios rejuvenecedores eh, entonces ya no son solamente físicos sino que implica el ejercicio mental y el ejercicio emocional ¿no? es una disciplina que uno la puede empezar a practicar y con el tiempo irá viendo sus beneficios también a lo largo de de todo el, lo que es el continente americano y, y parte de Europa, se encuentra como parte de la institución, una rama de la institución dedicada a la, a la medicina, que es lo que solemos llamar nosotros hospitales gnósticos, donde se pueden llevar a, este, a cabo todo este tipo de terapias que estamos mencionando. Entonces este, la persona se puede acercar y, y, y practicar, bajo la, la tutela de, de algún doctor, el, de estos tratamientos que nosotros estamos mencionando ahora. Otro de, los, de las terapias eh, o, o elementos de la naturaleza de los cuales nos, nos podemos valer para nuestra curación es la, la geoterapia, que es la terapia con la tierra. Eh, a veces el simple hecho de, de descansarse y quitarse incluso las medias y caminar descalzo sobre la tierra, eh, por más que sean pocos eh, minutos, 10, 15 minutos en, en el día, eso se ha visto que genera grandes beneficios si uno además eh, utiliza ciertas calidades de, de, de tierras como puede ser la arcilla eh, haciendo eh, humedeciendo un poco un poco esa arcilla también uno puede hacer eh, colocar como, como una capa delgada sobre sobre la piel eh, de algún órgano afectado y, y se ve que bueno que la tierra tiene un efecto donde absorbe el calor, donde, donde es capaz de, de eliminar diferentes toxinas que tenemos en el cuerpo. Y tiene, tiene una, una composición que, que también genera beneficios a nivel de, de la piel, por los minerales que tiene. Este, entonces a nivel cicatrizante y a nivel de, la, este, de todas las enfermedades eh, cutáneas, eso también genera muchos beneficios y la tierra también otro de, los, de las utilizaciones son lo, los enterramientos que, sí, se hacen. que uno se puede hacer este, en, en la arena por ejemplo y eso le, le trabaja mucho con el, lo que es la presión del cuerpo la presión sanguínea y también absorbiendo distintas temperaturas de, de lugares que uno por ahí le, le costaría trabajar de otra manera en sí es muy bueno para la piel rejuvenecedor también revitalizador tónico Así que eso lo puede hacer uno este, casi como un juego, en la playa, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la alimentación, que por más que a uno le parezca algo demasiado elemental, en realidad es, es, es básico para, para nuestra salud, porque es de, permanentemente estamos eh, ingiriendo y nutriéndonos con diferentes alimentos, ¿no? Entonces, un tema importante sería la selección de los alimentos, eh, hay algunos elementos alimentos perdón que nos brinda la naturaleza y que uno puede consumirlos eh, directamente como como nos lo entrega la naturaleza como pueden ser frutas o ciertas verduras o ciertos cereales que prácticamente no sufren ningún proceso con lo cual nos aseguramos eh, de, de estar llevando a nuestro cuerpo un alimento sano que, que no tenga químicos o que no tenga bueno, lógico, siempre y cuando se fueron cultivados eh, de una manera orgánica, donde se, se trató de, de controlar el tema de los, de los químicos en el crecimiento de la planta, ¿no? Eh, y después hay otros alimentos que solemos consumir y de hecho es lo que mayormente ocupa nuestra dieta, que son alimentos eh, quizá enlatados o con con colorantes, con saborizantes, comidas demasiado picantes, demasiado saladas, ¿no? eh, que, que quizá para nuestro paladar sea lo, lo ideal, lo que seleccionemos eh, de manera preferencial, pero de ninguna manera es lo, lo que nuestro cuerpo, eh, digamos, necesita. ¿no? Eh, entonces en la alimentación, eh, ya que es algo totalmente cotidiano, es importante darse cuenta que uno necesita hacer esa selección, analizar qué, qué va a consumir y, y bueno, muchas veces eh, si uno hace el análisis de cuando uno se enferma, por ejemplo, el cuerpo de manera natural selecciona ciertos alimentos. Uno tiene como apetito especial de comer ciertas frutas o ciertas verduras y hay otras comidas más fuertes que quizá en ese momento que nuestro cuerpo está enfermo no, no deseamos comer. Eso es como, como ese poder curativo que tiene la naturaleza que, que nos guía o nos orienta a qué es lo mejor en ese momento para nuestro organismo. Y por otro lado la combinación de, de, de los alimentos que, que sabemos que también podemos estar consumiendo un alimento totalmente saludable, natural... Sin ningún químico, pero si hacemos malas combinaciones, muchas veces eh, el cuerpo se termina perjudicando de igual manera y, y el alimento por más que era saludable, termina generando un resultado negativo, ¿no? eh, hay, hay algunas eh, premisas fundamentales en relación a esto, como el tema de, de no mezclar carbohidratos con proteínas, que dentro de nuestra cultura es muy común todo, proteínas hacemos referencia a todo lo que son las proteínas animales básicamente como las carnes que uno las suele combinar con, con pastas o con carbohidratos o con cierto o tubérculo como, como la papa o como la batata que tienen demasiado almidón, que tienen demasiado carbohidratos, y uno lo suele combinar con, con proteínas ¿no? una combinación bastante común eh, una combinación correcta en ese caso sería reemplazar el tema de los carbohidratos por otra fuente de, de proteínas como podría ser la, las verduras, ¿no? esa quizás sería una, una mejor combinación para, el, para nuestro cuerpo. Y otra cuestión básica es el tema de las frutas. Las frutas intentar consumirlas alejadas de las comidas, porque las frutas tienen una, un tiempo de digestión muy rápida y cuando uno las mezcla con otros tipos de comidas que tienen una digestión más lenta eh, se produce una una especie de fermentación a nivel del aparato digestivo y eso genera mucho, muchas dificultades y, y hoy hablamos algo del agua y haciendo referencia también a la parte de alimentación al agua como, como parte de la alimentación también es, es bueno separarlo de, la, de las comidas no consumir líquidos dentro de los 15 minutos antes o 15 minutos después de uno haber que también son costumbres, son, son hábitos que, que son fácilmente de, de corregir y que los resultados eh, se ven, ¿no? los puede comprobar de manera muy, muy sencilla y bueno, por último, lo, lo, último, que, lo último que queríamos nombrar de, de la naturaleza tiene que ver con, la, con las plantas, las hierbas medicinales eh, que tenemos a nuestro alcance, muchas de ellas las utilizamos como alimentos y muchas otras directamente las utilizamos como... Eh, tienen un, un beneficio muy concreto, muy puntual para ciertas funciones de nuestro cuerpo, ¿no? como puede ser algunas que eh, corrigen las alteraciones de hígado, otras que corrigen lo, los estados eh, cuando uno está como descompuesto o, lleno o que ha comido muchas mezclas de comida a nivel gástrico, ¿no? Este, algunos de estas, estas hierbas uno habitualmente las consume como una infusión sirviendo el agua y colocando eh, algunas hojas de la hierba y por ejemplo el romero, el ajenjo, son muy buenos para la parte del hígado hay ciertas semillas como las semillas de chía son muy buenas para, para reducir el colesterol, hay algunas plantas como la stevia que tienen un, un poder endulzante que es muy bueno para, la, para que los diabéticos reemplacen el azúcar por la stevia y, y bueno, muchas otras más que, que, que nosotros habitualmente dentro de los cursos que entregamos eh, hacemos un pantallazo un poco más profundo de esto pero... Simplemente nombrar que, que también la naturaleza nos ofrece eso, ¿no? Ciertos elementos curativos de diferentes plantas. Eh, habitualmente no tienen eh, efectos adversos, efectos secundarios. Y, y suelen generar beneficio a nivel general del organismo. Más allá de una afección de un órgano, genera una, una restauración final del organismo. nos genera efecto secundario no esperado, entonces eso también es muy, es muy positivo. Bueno, eso, eso queríamos compartir con, con ustedes. Muchas gracias. cursos de noces, meditación, el despertar de la conciencia, estudios sobre la mente, las facultades superiores del hombre, cómo resolver problemas, misterios de la vida y de la muerte, universo de los 158. Impresos Eureka, imprenta en general, artículos de publicidad, regalos empresariales, serigrafía, encuadernaciones, agendas, tarjetas personales e invitaciones sociales, bolletería, Avenida Rivadavia 344 Pizzería en la Estrada, Colón 501. Acérquese a degustar nuestras pizzas, calzones, empanadas. O haga su pedido al 42 71 17. Multiservicios Renovar. Pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles. Trabajos de altura, colocación de Durlop, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. Frutas, vegetales, medicina, carne, dulces y lácteos, todos los días constituyen el menú de tu comida, de tus hijos. ¿Sabes de dónde provienen? Un gran número de personas no se interesan por seleccionar lo que consumen. ...y saber si realmente contiene... ...una procedencia legítimamente natural. El pasado siglo nos dejó adelantos científicos asombrosos... ...adelantos en la medicina... ...y la conquista del espacio... ...pero cada día nos alejamos más de una vida natural... ...y nos acostumbramos a lo artificial. En esta época se ha perdido esa integración... Se ha, se ha ido desvaneciendo y cada vez es como que se, se va yendo a lo, a lo artificial, a lo transgénico, a lo que no es natural. Pero, y no es que esté mal la tecnología, sino que hay que lograr un equilibrio para que uno pueda estar sano y, y integrarse con esa madre tierra que, uno, que el agro nos no lleva a esa integración. Y de esta forma nosotros nos vamos haciendo mucho más humanos. Y, y las ciudades nos llevan a nosotros a ser personas más eh, duras, de tener un corazón muy endurecido, porque falta esa sensibilidad, una integración con la naturaleza para que tengamos mayor sensibilidad. Para una persona de la ciudad, sembrar puede ser trabajoso. Podría también opinarse que es algo sin sentido, ya que los alimentos se adquieren fácilmente en cualquier mercado. El objetivo mundial hoy es conseguir dinero en las ciudades. Pero, ¿qué pasará cuando todos abandonen los campos y se llenen las ciudades? Si tú vas a las ciudades capitales del mundo, Quito, Buenos Aires, Bogotá, Nueva York, Lima, vaya a la zona de suburbio de la ciudad, pregúntele a esos señores que viven allá en zona de invasión de dónde vienen. Sin temor a equivocarnos, el 100% dice venimos del campo. ¿Por qué te viniste del campo? Porque ya no hay trabajo, porque es muy barato, porque la tierra no da, porque vinieron las multinacionales a reemplazar el cultivo tradicional por cultivos intensivos. En la antigüedad, conquistar tierras y heredar territorios aseguraba el poder para cualquier grupo o nación. Con el tiempo, la atención se enfocó a servirle a los terratenientes, ser sus esclavos y subsistir con lo que ellos le propiciaban. Hoy, solo los países que han pasado por fuertes guerras, Hambrunas o simplemente que han visto las consecuencias nefastas de los alimentos transgénicos, son los que han vuelto a ver al campo como una alternativa objetiva de obtener verdadera riqueza. Si nosotros vemos hoy en día, pues la gente pudiente está siendo muy sabia y sus casas las están haciendo en el campo, retirada de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que están volviendo al origen a los campesinos, a lo que hacían los abuelos volver a vivir en el estado natural en cambio las personas que viven dentro de la ciudad viven en un estado artificial y en ese estado artificial siempre tienen una preocupación siempre la mente lo lleva a algo, a algo, a algo por ejemplo un ejemplo práctico si uno va al campo y dura ojalá un mes en una cabaña solo ve lo bonito como se va integrando con el lugar y va perdiendo como la necesidad de adquirir ciertos productos que no necesita por ejemplo, televisión por cable, internet, un montón de cosas. Entonces, si la persona ya va a un pueblo, ya de pronto ve un auto, una casa, y yo quiero tener una casa, quiero tener un, un auto como este. Si ya va a una ciudad, entonces ya quiere tener un apartamento, un penthouse, un auto más grande. Si se va a Nueva York, entonces ya quiere una limusina, quiere vivir en un rascacielos. Y se va metiendo en ese entorno cada vez más complicado. Las tierras con nacimientos de aguas y bosques naturales están siendo protegidas porque el planeta necesita reservas ante una inminente descompensación que produce el consumismo mundial. El valor de la tierra no solo está en su riqueza biológica o mineral, sino en los valores que logra conquistar el que se integra con ella. La persona inicialmente lleva la idea de distraerse, de cambiar de ambiente, pero no tiene la menor idea que en el fondo lo que realmente se encuentra es con que el lugar le impregna una magia que lleva a que la persona se olvide de problemas, de situaciones, de cosas que lo envuelven en la vida y le hacen impedir esos problemas y esas situaciones que vive encontrarse consigo mismo. Yo conozco personas que se han ido de la ciudad al campo y uno ve cómo han cambiado, hasta su, su rostro les ha cambiado. Se rejuvenece la persona, se le ve alegre, se le ve, se le ve que se está llenando de vida, porque uno en el campo se llena de vida, en la ciudad mata la vida. Debido a la costumbre, de vivir en las ciudades, se ha creído que el campo es difícil y hasta algo imposible para cualquier persona. Lo más interesante de una persona que elimine estos paradigmas es que siempre encontrará comida y hasta medicina al alcance de su mano. No es difícil, mire uno en un, met en un metro, en dos métricos que tenga, inclusive en una matera usted puede tener su su mata de, de maíz, su mata de frijol, su cebollín, todo lo que usted pueda en una materita, en un metrico puede tener usted su, su palito de yuca, puede tener usted para, para poder en el pueblo tener también su, lo que usted mismo consume, lo que usted mismo siembra. Bien amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría, espero que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes y nos estamos encontrando en el próximo programa de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Muchas gracias.